Egunon guztiei, mihiazker prentsa e, aurreko netara etorri izanagatik, gaur aurkesten ditugu Gipuzkoako Batxar Nagusietarako eta Donostiako udal hautagaitzetan Autagaitxetan Ezkeran-Nitza Izkerda izango diren ordezkariak aldugu eta alianza berderekin koalizioan. Batxar Nagusiei dagokienez, Juan Luis Merino izango da, gure ordezkaria, Juan Luisek eskarmendu handia du daletan, Arrasaten eta Eskoriatzan zinegotzi izan baita. Eskerantz etker da egungo komunikazio arduraduna eta Gipuzkoa eta Euskadiko zuzenaritzetako kidea da. E, gainera Mondragon taldeko langilea da orain exedentzian. Juan Luis Merino ezaguna da, Xaharar eta Palestina Palestinar herrien aldeko giza eskubideen defentsan egindako aktibismoagatik eta aktiboki parte hartzen du memoria historikoa berreskuratzeko mugimendutan. Ala nola Argentinako erellan edo frankismoko krimenen sigorgabetasunaren aurkako euskal plataformako kide besteak beste. Donostiako udalari dagokionez, ni neu koalizia koalizioaren hautagaitzaren partea izango naiz. Gipuzkoako co era nicha izquierda unida co eta euskadiko eta izquierda unida federaleco kidea. Unione tan el carrequín guipuzcoa coalisio co bacharquide eta ira basidonostia, udal taldeco, Aholkularia izan y sannais, legealdian. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia esta rueda de prensa. Hoy queremos dar a conocer eh, las personas que representaremos a Esquerra Izquierda Unida en las candidaturas a las Juntas Generales de Guipúzcoa y al Ayuntamiento de Donostia en la coalición eh, Podemos-Esqueranitza y Alianza Verde. En relación con las Juntas Generales, Juan Luis Merino será nuestro representante. Juan Luis tiene una dilatada experiencia como en el municipalismo porque ha sido concejal en Arrasate y en Escoriacha. Es el actual responsable de comunicación de Esquera Nicha y miembro de las direcciones de Guipúzcoa y de Euskadi. Además es trabajador en excedencia del Grupo Mondragón. Juan Luis Merino es reconocido por su activismo en la defensa de los derechos humanos en colectivos a favor de los pueblos saharaui y palestino y también participa activamente en los movimientos por la recuperación de la memoria histórica como la quería Argentina o la Plataforma Vasca, contra los crímenes del franquismo, entre otros. Respecto al Ayuntamiento de Donostia, yo misma formaré parte de la candidatura de la coalición. Soy la coordinadora de Esquera nietzsche Izquierda Unida en Guipúzcoa y miembro de la dirección de Euskadi de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida. En este momento soy juntera de la coalición del Carreche en Guipúzcoa y he sido asesora del Grupo Municipal Irabasi en el Ayuntamiento de Donostia la pasada legislatura. Bizzigaren uneak erantzun argiak behar ditu, enpresa handien diru gozearen aurrean lagin langileen eskubideak defendatzeko. Eraso erreakzionarioaren aurrean eskubide feministak defendatzeko eta bizitza osoa arriskoa jartzen ari den sistema kontsumista baten aurrean lurraren eskubideak defendatzeko creemos que el momento en el que vivimos necesita de respuestas claras en clave de defensa de los derechos de las personas trabajadoras ante la avaricia de las grandes empresas y corporaciones, de defensa de los derechos feministas ante los ataques reaccionarios y de defensa de los derechos de la tierra ante un sistema consumista que está poniendo en peligro la vida en su conjunto. Hay una alternativa clara a las políticas neoliberales que PNV y PS llevan ocho años aplicando en las Juntas Generales de Guipúzcoa y en el Ayuntamiento de Donostia. Esa alternativa es la unidad de la acción de la Izquierda Vasca que representamos, la coalición Podemos, Esquerra, Izquierda, Unida y Alianza Verde. Una coalición abierta a cualquier otra organización o persona que aspire a construir una Guipúzcoa y una Donostia en las que todas las personas podamos tener garantías para una vida digna. Sabemos que la sanidad la educación, los servicios sociales, la vivienda no son privilegios, sino derechos que garantizan la igualdad de todos y todas. Por eso nos comprometemos a defenderlos y a trabajar para mejorarlos y ampliarlos. Sabemos que el cambio climático se ha generado por un sistema económico depredador que busca solo el beneficio de unos pocos. Por eso son necesarias políticas alternativas al lavado de cara verde, que se alejen de ese modelo y que pongan en el centro la biodiversidad de la vida en su conjunto para garantizar una vida digna también a las generaciones futuras. Sabemos que los derechos de las mujeres logrados por la lucha feminista pueden sernos arrebatados por quienes creen que las mujeres somos el segundo sexo. Por eso nos comprometimos a afianzarlos y ampliarlos. En Guipúzcoa y en Donostia, la, coalición vasca que representa, la Izquierda Vasca, que representamos la coalición podemos eskera izquierda Unida y Alianza Verde, trabajaremos para construir una sociedad diferente, una Guipúzcoa y una Donostia donde podamos tener una vida digna, con derechos para todos y todas. Gipuzkoan, eta Donostian, Podemos aldugu, Esker-Anitza-Izquierda Unida y Alianza Verde, Esker-Koalizioak -Koal La egingo dugu bestelaco kisarte baterai kizeko beste gipuzkoa etabeste tornostiabat, non tuin duin isan al dugun non gustian chaco eskubideak bermachen diren bueno eh, ahora paso la palabra a mi compañero Juan Luis Merino Juan Luis Vale, gracias Arancha. bueno yo voy a Eunon de hoy eh, yo voy a ser muy breve eh, simplemente queremos remarcar algunos ejes prioritarios de nuestras propuestas para juntas generales de Guipúzcoa, teniendo claro que, queremos, que, que, que apostamos por crear una Guipúzcoa eh, que sea útil a la mayoría social y eh, en defensa de los eh, servicios públicos. En base a esto, eh, trabajaremos en articular eh, las bases para lograr una Guipúzcoa más justa y más social. Para ello, proponemos una reforma fiscal progresiva en la que pague más el que más gane. Eh, no puede ser que los trabajadores y trabajadoras paguen más impuestos que las grandes empresas por sus beneficios. Pagamos en Guipúzcoa seis veces más que cualquier empresa que ha tenido eh, ingentes beneficios eh, en este último año que están saliendo a la luz estos días. ¿no? Eh, otro de los ejes prioritarios de, en Juntas Generales va a ser el, la defensa del, del, del medio ambiente. El cambio climático es una realidad incuestionable, eh, tenemos un planeta, lo tenemos que preservar para futuras generaciones, y creemos que desde el, ter el territorio y desde lo local eh, podemos hacer muchas políticas medioambientales para esa propia protección del medio ambiente. Gracias por estar aquí. Y